Hola amigos, ¿cómo les va? En esta ocasión queríamos mostrarles algo de termos, termos de acero, termos de vidrio. Eh, tenemos diferentes marcas, como verán, acá tenemos termos de acero del milagro en tres colores diferentes: termos waterdog, termos doite, los termos contigo que hoy en día están, eh, están viendo mucho también. En eh, diferentes capacidades: 700 mililitros, 1 litro 200, 1 litro. Bueno, los clásicos también: eh, termos Milagro con repuesto de vidrio, el estilo clásico, el estilo tipo bomba para alguien que. Está manejando digamos que está solo llevando mates y después también unos portatermos muy litros que ingresaron de cuero justamente para termos un litro canastitas de este estilo por ejemplo para aquellos que quieren tener unos sé tienen termos grandes o demás eh, está bueno porque tienen buen espacio cuando se nos consultan ya lo saben tienen diferentes marcas tenemos algunas marcas más diferentes capacidades tamaños y bueno y los bolsitos estos que están están muy buenos